Y hola gente de YouTube, ¿Cómo están? Yo muy bien, la verdad Y vamos a estar empezando con nuestra serie survival que les tenía prometido La cual no va a tener nombre Y va a estar en Extremo eh. Así que, espero que les guste Vamos a poner el mundo en Hardcore Por cierto, va a tener mods, eso sí. Pero bueno. A nadie le importa, ¿sí? Le ponemos nombre. Y listo. Le vamos a crear el mundo ahí. Que bueno, déjame les digo que es de un mod, es de un mod, así que no se alarmen, no se no le, alarmen. No, le cambié nada, estamos en modo hardcore, como pueden ver en mis corazones. Y bueno, pues, si le hacemos clic derecho, nos van a dar estas cosas. Que yo creo que nos servirá más adelante, así que vamos a dejarlos Bueno, pues, el primer paso, como en todo, como en todo survival, conseguir madera. Ya que ya hemos conseguido nuestros cuatro troncos, ahora sí, podemos proceder a crear una mesa de crafteo. Y nuestro pico de madera. El legendario pico de madera. También, ¿por qué no un hacha? Hola, hace mucho que, que no jugaba Minecraft. Antes estaba más insano, pero... ¿Qué pero...? Tenemos más madera, la convertimos en tablones. Y bueno, siguiente objetivo, piedra. Y si sí, ya me estoy muriendo de hambre. Porque unos segundos antes de empezar a grabar esto me, me hice daño. Pero bueno. A nadie le importa, sí. Ahora que lo pienso, esto me va un poquito la. Así que voy a hacer algo rapidito. Uh, ahorita, ahorita nos vemos bueno gente pues ya estamos de vuelta aquí con con todo listo ay no me hice daño estoy imbécil o okay? qué siguiente paso y yo creo que comida ahora, ahora que lo pienso a lo mejor antes ok vacas ahora tenemos un hacha de madera ay, no. Oh no problemations de la. Ok, sí que voy a tener que hacer algo Así que voy a hacer un corte rápido Y nos vemos Bueno gente, con el, con el fin de Optimizar lo mejor posible en mi Minecraft Para darles la mejor calidad de video posible Procedemos A matar unas cuantas vaquitas Y por qué no pollos Um, como siendo un leyer pues tengo que matar matar para sobrevivir ay no se me están viendo los crafteos bueno como no encuentro piedra voy a tener que excavar para conseguir piedra bien facilito Así mismo, ¿no? mira. Ya tenemos tres de piedra de cobblestone. Nos hacemos un mejor pico. Hey, como buena persona que soy no voy a tirar mi pico de madera por aquí. Así que bueno, la calidad de grabación ya ya está mucho mejor, la verdad ya no van a tener ya no vamos a tener tantos problemas así que bueno siguiente paso horno para poder comenzar a cocinar nuestra comida tengan en de mente que yo no soy Dream ni nada por el estilo pero bueno Así que si llego a morir en esta cirugía, hasta aquí llegó la serie. Es obvio. Podría intentar hacer una nueva, ¿no? pero la verdad no no me darían ganas después de perder rotulamente. Por cierto, si bien abajo en mis muslitos podrán ver que tengo unos así como dorados. Es por un mod que me permite ver las, el nivel de saturación que tengo. Para los que no sepan, la saturación es como un efecto que no se muestra... Que nos ha mostrado el Minecraft Vanilla y que básicamente es como un, una barra de hambre extra que te dan cuando, cuando comes ciertos alimentos y así para que no se ven que tu comida tan rápido. Así que, pues, para verlo tenemos que tomar ¿No pues, sabes que me formé mucho bien rapidito hola hace mucho que no bien si pueden ver mi skin no soy el Duma Slayer por problemas técnicos pero tal vez en otro episodio arregle eso primer objetivo conseguir hierro ok encontré una cueva Carbón. Oh, por Dios, qué optimizante de Minecraft. Ah, no tengo la iluminación dinámica. Listo. Esto va a ser muy necesario para, para minar. Los de estos que funciona bajo el agua, bien pro, bien pro y todo. Un chido. No, no, no, no. Ok, hierro, hierro. Creo okay, que vi hierro. Ok, para que no me haga rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Ok, ya tengo un objetivo en mente. tengo Tengo que drenar toda esta agua que está acá. No hay animaciones del agua Los voy a activar de una vez Animaciones, agua, sí Ah, jala, así se ve más bonito ¿Pero qué? Muy rápido, rápido, rápido Muy rápidamente ¿Por qué no se drena el agua? ¿Será por algún bloque? ¿Será por este bloque de aquí? ¡Oh! Pues que se puede drenar, sí que se puede. Lo que no entiendes por qué no se drena. ¿Será porque son bloques de agua estática? Yo creo que es por eso. Así que desea suerte. Un chito. Un chito. Rápido, rápido, rápido, por favor. Te lo suplico. No. No, no, no, no, no, no, todavía no, todavía no. no, no, no, no. Voy a empezar a ahogar. ¡Oh, por Dios! Casi me comienza a ahogar ¿Qué es esto? Oh, ya sé que ese Es un nuevo mineral. Está muy ¿no? Esto de aquí es gober, según yo. A ver. Ah, no puedo... Oh, shit. Oh, shit, no. Oh, shit. Ahí está. Como nuevo... Solo conseguí dos de hierro y estoy atrapado. Ya no estoy atrapado. Y si en algún momento digo un chiste malo, pues ya me van a reclamar en los comentarios. ¿okay? Podemos salir, ya conseguimos hierro. Siguiente paso, fundirlo. Madera. Por si acaso. Pues vamos muy bien, sí, este es nuestro primer día, la verdad Y estamos empezando muy potentes Ah, y si tienen algún consejo como para, para darme, pues me lo dicen en los comentarios Esperar Ahí está. ¿Qué me hago? O sea, me, podría, si me quiero hacer un pico de hierro, pero no tengo suficiente hierro, así que Oh, ya se está haciendo de noche tengo lana, tengo solo uno, tengo solo uno de lana oh, shit. Me voy a tener que enfrentar a la noche oh. Tengo varios objetivos en mente Como matar al guarden Pasar 100 días en este mundo Y así Pero por ahora mi objetivo es conseguir una cama Oh no. Se está haciendo de noche muy rápido. Se está haciendo de noche y todavía no tengo lana de una oveja. Ya se hizo de noche. Estoy escuchando zombies y todavía no tengo lana. De una vaca pero ninguna oveja. Oh no, voy a morir. Veo, veo unos esqueletos, ¿no? se me la guía todo, ok no, no voy a arriesgar mi vida Esquivo picamente Ok les digo que no soy ningún Dream ni ¿no? nada por el estilo así que No no puedo arriesgar mi vida la verdad es que no puedo arriesgar No puedo arriesgar mi vida para Simplemente por mi ego Pero no me vendría Mal matar los hombres por experiencia, Puede que ahora me siga Pero luego así no se va a hacer ¿eh? Para cuando consiga diamante. Ah, mi bueno, papá. Bueno, pues no pude encontrar ninguna oveja peligrosa la noche, la verdad. Es que cuando solo tienes una vida, así está complicado, la verdad. Creo que lo que usó. ¿Civilidad? Mm, no. Narad narrador. No. no. Está buscando los subtítulos ahí abajo. La... ¿Qué se es eso? No, era gallina. No me trolí. Trollé en ALB. Una araña. Podría terminar con mi survival. Ok, ya me vieron. Haciendo parkour épico. Por árboles. Bueno, pues la verdad no tengo idea. De cómo... No pudieran refugiar en una cueva, o no sé. Cerdos. Chanchitos. Ok. Quiero ir por esos chanchitos. Chanchito. Chanchito. Vámonos. Repito. Parkour épico, Assassin's Creed. Todavía no hay ovejas, todavía no encuentro ninguna oveja, ¿qué es eso?, ¿Virgo blanco? Ah, no era nada, debí haberlo confundido con alguien, ¿cuidado?, ok, tenemos, tenemos una, son muy chiquitos son muy chiquito, zombie chiquito. Fuck. ay, me asusté, me asusté, me no, no, ok, dream, ok, dream, Recirca. What? Recirca, what? Es el oh. ¿Qué? Hola. si ¿Sí fui? Me tienes miedo, ¿verdad? Se si nota que me tienes... Uy el que pueda hacer lo que quiera Ok, me lo espero Ahí va, ya le Ya le pegué Uy, salió mal Ahí está Ya me deshice del esqueleto ok Voy a aprovechar que está muerto para bajar. Ah, mira, me soltó flechas. Esos me van a servir a largo plazo. Ahora que lo pienso, ¿por qué no probamos una de las características más chidas que van a ver en este, en este survival? Con una, con palos. O sea, con palos. Colocados de esta manera. Y dos piedras podemos hacer el martillo. Y el martillo. Más una mesa de trabajo. Es igual a... Les presento... La mesa de trabajo. 2.0 Esto no sirve para crear cosas. Pero a cambio. Sirve para poder crear armas personalizadas. Como aquí. ¡Oh, por Dios! Reforzar canal. Un contrapeso de okay. Contrapeso de hueso. Ahí se nota, ¿no? Ahí es ese pixel blanco. Eh. Acabo de customizar un arma. Y esto hace que ataque más rápido. No sé si se note, pero yo sí noto que ataca más rápido. Ok, un enderman. Ok, hay un creeper. Ok, hay un zombie chiquito. Ahí va. Cuidado. Zombie chiquito. Viene... Explota. Mato un al zombie chiquito de manera épica. Oh no. Le voy a hacer un favor al medio ambiente. Eso. Ya medio repuse lo que destruyó el creeper. Bueno, vamos a regresar a nuestra base improvisada. Ahora le puedo poner otras cosas. Que harán el horno más chido. O oh, podría consumir mi hacha de esto. Para poder crear... Una hoz. No, la verdad. ¿No amarre? ¿Para qué? Ah, quita velocidad. No, no, no. Me sé. Le puedo envolver mi mango. En cuero. Con dos de estos. Ah, necesito... Herramienta de corte nivel 2. eso se hace fácil. si sí, esto es un mod para nerds. esto es un mod tipo nerds, pero... Pero una vez que le agarras el truco... Se vuelve bien chido. Así que simplemente... Para poder crear... Mangos. O sea, envolver los mangos. Necesitamos cuchillas. Necesitamos una cuchilla corta. Que nos da más nivel de corte. Ahora sí, con, un, con el hacha ya lo podemos envolver. en ¿de cuero Y... Ahora ataca más rápido. Oh, sí. Ahora sí. Esto sí que me sirve. Esta información es sabia, mijo. ¿No sabes cuándo acabaremos el gameplay? Una vez consigamos 3 de hierro y nos creemos el pico. Así va a terminar este, este gameplay. Así que esto. Va a... Así que bueno. Si quieren que siga con más capítulos de esta serie. Más les vale darle like al video. Porque si no. No habrá más capítulos de esta serie. Y no verán uh... mi sufrimiento como jugador iniciado. De Minecraft. De Minecraft. Pues a conseguir lo último de hierro. Que, que me falta para acabar este gameplay. Uy oh, no, esto va a estar más difícil de lo que viene. La, la, la rabín que, la rabín que vimos ahí, antes. La rabín que vimos antes. Estaba por acá. Aquí mismo. No ¿Qué ...el que se muera es gay. Ahí tenemos hierro. Bueno, chicos, si quieren más capítulos... ...de... de esta serie... ...denle like al video... ...suscríbanse... ...y bueno... ...ya para cerrar con este capítulo... ¿Sabes no, qué mejor? ¿Por qué no? Hacemos una cubeta y terminamos con un water drop. Así bien chido. Un, dos, tres. Cubeta. Nos llevamos esto. Uno chiquito nomás. Para, Para no arruinar el sur. ¿no? Así. Para Ahí va, ¿eh? Uno, dos, tres. ¿Eh? No soy muy buena en water drop, pero bueno. Así que si quieren más capítulos de esta serie, denle like, suscríbanse y adiós.